Saludos, te habla tu representante del Distrito 35, Sol Higgins. Hoy tuvimos el gran cierre de empleo de verano de nuestro distrito, donde tuvimos la oportunidad de darle trabajo a 40 jóvenes de Humacao, Nahuabo y Las Piedras. Agradezco enormemente a mis alcaldes, Mirai Dalí Rosario Pagán, Julio Heigel y Miki López, por la oportunidad que me han dado de compartir conmigo este proceso en el que podemos ayudar a tantas familias para que puedan tener esta experiencia. Así que muchas gracias y siempre adelante.